Bueno, hemos regulado un poquito el volumen del micrófono, la ganancia del micrófono porque en el audio anterior me parece que quedó un poco saturada la, la, la cuestión pero se, se, puede, se puede escucharlo más bien eh, vamos a tratar de retocarlo un poquito al audio para que mejore en este caso ya va a quedar mejor de por sí esta es la segunda parte de, de, de los videos sobre gabinetes tenemos de vuelta el navegador de archivos abierto aquí vamos a abrir la primera imagen voy a quedar por detrás de la imagen igual que en el otro video les voy a ir hablando y luego voy a cerrar eso para decir unas últimas palabras o las últimas de este video mejor dicho gabinetes ya vimos lo que son vamos a ver un poquitito de historia pero muy breve nada más esa es una computadora Commodore 64 del año 1985 aproximadamente si no es del 85 es 86 o por ahí ese fue mi primer ordenador eh, ese ordenador también tenía una placa madre Como se ve aquí Esta es la placa madre eh, Aquí es muy difícil distinguir a simple vista Cuál es la tarjeta de audio, cuál es el procesador central Cuál es la tarjeta de video, etcétera. Pero esta máquina tiene todo eso Todo eso está por aquí Todos estos circuitos que están por aquí conforman todo eso que les acabo de decir Los conectores son un poco parecidos a las máquinas de ahora las ranuras de expansión, aquí teníamos un, eh, el puerto de, de expansión para el dataset, es decir, lo, no voy a entrar en la historia de esto porque no, no, no, no viene el caso por el tema de los gabinetes, pero los programas se cargaban desde un cassette. Ah, después veremos qué es eso, no había pendrives ni nada por el estilo, eh, eran otro tipo de herramientas que usaban para cargar programas eh, bueno, esta es la placa madre y este es el gabinete de la Commodore 64, esto armado, esta tapa, se le pone aquí arriba y parece un teclado, un teclado muy grotesco y pesado pero en realidad eso es una computadora eh, aquí se le conectaba el, el audio a esa computadora se ponía un cablecito desde la computadora hacia un equipo de audio y tenía un muy buen sonido para la época eh, por aquí, por aquí atrás también se le conectaba se conectaba a un televisor la computadora con un cablecito a la señal de entrada de línea de la entrada de antena de un televisor y se veía la imagen. Y teníamos audio por un lado, imagen por otro. O había un solo cable que se conectaba al televisor y ya nos daba imagen y sonido. Ya estaba la computadora ahí armada. Solo había que cargarle algún juego y nada más. ¿Sí? O algún programa para empezar a trabajar y listo. Eh, bueno, eso es uno de los primeros gabinetes que, que existieron en, de la época de las computadoras. De la era de la, de, la, de la computación. Este es un gabinete, es viejo, ya se nota. O si no se nota yo les explico, es un gabinete ya viejo en desuso, pero el tamaño, es, el tamaño y la foto es acorde a lo que queremos representar, son casi todas, las casi todas las fotos que utilizamos son de wikipedia y de wikimedia, eh, eso para mucha gente que, que critica wikipedia porque 2x3 por hay errores porque lo escribe cualquiera, porque un montón de cosas más, en algún momento vamos a hacer un video sobre eso y vamos a ver que eso no es tan así eh, Wikimedia es el, el, los, son los servidores multimedia de Wikipedia es decir, dentro de Wikimedia está Wikipedia Wikimedia es una colección enorme, universal, popular, libre de imágenes de todo tipo eh, yo para no entrar en conflictos por derechos de autor tengo que utilizar imágenes de allí o si no, obtenerlas yo mismo las imágenes es decir, con una cámara y sacarle foto a todo lo que yo quiero por lo tanto es un gran recurso Wikimedia y Wikipedia para, para este tipo de, de, de videos y de, de cosas de demostraciones y para dar clases ahí tenemos un gabinete eh, vacío o casi vacío en realidad bien, vamos a empezar con las, con las computadoras más pequeñas esta computadora es más pequeña que una laptop más allá de que se vea de esa manera es más pequeña que una laptop y ahora al final vamos a ver cómo se llama cada una y los tamaños que tienen y por qué son así de pequeñitas Ahí tenemos una torre convencional, un, un gabinete para, para, para placa madre más o menos común. Ahí tenemos una, una torre de tamaño máximo o ultra. Eh, tenemos un gabinete muy grande y muy espacioso para una placa madre muy potente, muy grande y para un montón de componentes dentro. Y allí tenemos todo un ensamblado eh, de lo que es un servidor de datos eh, todo eso que está allí es el gabinete no solo lo que se ve sino lo que está eh, por fuera las, las dos tapas laterales se consideran el gabinete eh, tenemos dispositivos aquí dispositivos aquí y todo esto vendría a ser el gabinete por decirlo de alguna manera es, es, también es, se considera gabinete al, a, la, a la parte de afuera de una laptop de una máquina portátil Ahí tenemos una máquina portátil que tiene teclado y pantalla, todo integrado. Eh, eso también es un gabinete. Eh, no hay que olvidarse de las, de las computadoras todo en uno, Wall-in-One, que es una especie, así como la Commodore 64 es una especie de teclado con todo metido adentro, las computadoras todo en uno, Wall-in-One, son computadoras que son una pantalla con todo metido adentro. Ustedes ya las habrán visto. A veces son táctiles, a veces tienen un teclado y un ratón aparte. Bueno. ¿Por qué hay diferentes tamaños de gabinete? Justamente porque hay diferentes tamaños de placa madre y porque una computadora no está integrada solamente con una placa madre. Una computadora posee, eh, además de su placa madre, posee una fuente de alimentación, unidades de almacenamiento que pueden ser más de una, posee memorias, posee a veces eh, tarjetas de expansión, por ejemplo, más de una tarjeta de red, una tarjeta gráfica y un montón de componentes más que van restando espacio al interior del gabinete. Por eso es importante elegir un gabinete en donde haya espacio holgada, de, de forma holgada, que haya bastante espacio dentro. No importa que nos quede mucho más grande el gabinete que lo que es la placa madre, eso no importa. Sí hay una medida que es razonable tener, eh, sí, que tener en cuenta, porque no vamos a calcular un gabinete enorme para una placa madre diminuta, pero siempre con criterio. Recordemos del flujo de aire y recordemos que las computadoras Torre, una de las ventajas que tienen es que se pueden escalar se pueden actualizar entonces si se pueden actualizar es evidente que al tiempo es posible que necesitemos ponerle alguna otra pieza adentro y eso va a restar espacio al interior del gabinete y demás aquí están las esto es una imagen que yo conseguí y retoqué porque estaban estaban expresadas las unidades en pulgadas y era difícil ir eh, Traduciendo la pulgada a centímetros yo, yo no estoy acostumbrado a hacer eso no entiendo de eso es como traducir los pies o los nudos eh, a metros es decir, mejor así lo que hice fue pegarle como etiquetas eh, electrónicas, ¿no? Eh, con la medida en centímetros esto quiere decir 70 centímetros o más esto quiere decir de 55 a 70 centímetros esto quiere decir de 45 a 55 centímetros etc. Eh, bien la placa madre más grande es decir, esa que dice EATX Corresponde a una eh, torre enorme A la Super Ultra Tower Esta que está acá Es un gabinete Cooler Master De, de buena calidad, muy buena calidad es, es totalmente recomendable esa marca Hay otras también recomendables Pero esa está muy buena Porque es una cosa sobria Elegante, robusta Y puede albergar O, o permitir que en su interior Exista una, una placa madre De gran porte Después tenemos esta, que es la, la Full Tower, es una, una torre que normalmente se utiliza en, en, en hogares, es la torre convencional, eh, en donde entra una placa madre de este tipo, de las ATX, ¿sí? una placa madre de mediano porte. Después están las torres medias o Mid Tower, fíjense que acá eh, están las medidas en centímetros, vuelvo a insistir con eso, la Mid Tower, puede contener una placa ATX o micro ATX, ¿Sí? si comprende una placa micro ATX y contiene una placa micro ATX, quiere decir que eh, la relación entre el tamaño de la placa y el gabinete va a ser parecida a la que vimos al principio en la máquina armada para el Litué, se acuerdan que tiene una, un gabinete amplio con una placa madre pequeña para que fluyera el aire y demás y ¿Sí? para que hubiera posibilidades de escalamiento, escalar quiere decir agregarle más cosas a la máquina, potenciarla con el tiempo ese es uno de los problemas de las laptops por eso cuando hay que comprar una computadora hay que tener mucho cuidado de hacer bien la elección porque corremos el riesgo de tirar el dinero a la calle de entrada ya directamente luego tenemos las mini, las mini tower o torres pequeñas son torres comunes y corrientes pero más chiquitas ya corresponden más bien a este tipo de placa si queremos algo más espacioso podemos ponerle una mini Dentro de ese, de ese gabinete. Ese gabinete puede contener una micro y una mini. Bueno, una mini ahí adentro dejaría bastante espacio para el flujo de aire y demás. Después, este factor de forma pequeña. Hay, hay computadoras que parecen como una torre cortada por la mitad, casi como se ve en ese, en ese dibujo. Bueno, esas torres funcionan con este tipo de placa, mini ITX se llama. Eh, por supuesto que en la medida en que el tamaño decrece o se hace más pequeño, la potencialidad de la máquina también disminuye. Acá estamos hablando, las mini tower y las small form factor o factores de forma pequeña, de formato pequeño, eh, estamos hablando de que eso tiene el rendimiento de una laptop mmm, de, de gama baja, ¿sí? ya que las laptops no tienen gran rendimiento en general, imagínense que esas torres como torres sin gracia porque si tenemos una laptop que tiene como ventaja que me la lleva abajo el brazo para donde yo quiero me parece fantástico que se conecta a cualquier reina inalámbrica está fantástico tiene un montón de, de ventajas tener una laptop de hecho yo estoy grabando este video con una laptop ahora pero tener una torre que no tenga potencia me parece que es una mala elección eh, es por cuestiones de espacio y de estética bueno, allá la gente que lo hace y HTPC significa eh, Home Theater PC recordemos que a nosotros a las computadoras no le decimos pc o sea esto debería ser htc eh, home theater computer pero bueno eso habría que explicárselo a los fabricantes de hardware size varies significa que la medida varía en este y en este formato pero normalmente son del tamaño de las mini tower o de las mini torres o más pequeñas ¿sí? bueno por aquí eh, dejamos el, el video sobre las sobre las sobre los gabinetes ya vimos que hay un montón de, de detalles a tener en cuenta que el gabinete ya no es eh, lo, lo, lo menos importante de la computadora porque ya vimos que tenemos que tener un montón de, de cuidados a elegirlo eh, y bueno, espero que este video les haya ayudado a darse cuenta de que, el, de que justamente el chasis o gabinete es una de las cosas a las cuales tenemos que prestarle más atención a la hora de armar un ordenador. Nos vemos entonces en el próximo video.